Una de las partes que se desarrolló dentro de la sesión de Cátedra Número 2, de Cátedra Ambiental, acomodamos diferentes stands con diferentes personas eh, que representaban organizaciones que trabajan en lo ambiental eh, ubicadas dentro de Bogotá. Algunas de instituciones, eh, digamos que también tienen que ver con lo ambiental desde lo universitario, desde el ambiente educativo, pero también eh, gente pues, de iniciativas ciudadanas o instituciones gubernamentales que lo están trabajando. Fue un escenario muy interesante porque los participantes de la cátedra pudieron entender también que hay otras personas que se están movilizando en la ciudad eh, en defensa de lo ambiental y que con acciones concretas podemos defender el territorio. En el fondo creo que de eso se trataba. Realizamos un performance eh, con los estudiantes de artes escénicas. Allí reunimos elementos sonoros, visuales corporales, eh, temporales y espaciales, eh, que se vinculan o se vincularon con, una te con la temática de la ciudad, eh, la universidad y la sustentabilidad. En este caso tuvimos tres proyectores donde pudimos ubicar imágenes fijas e imágenes en movimiento eh, que reúnen específicamente eh, temas ambientales de la ciudad de Bogotá eh, un poco el tema de las basuras eh, un poco el tema de la contaminación con el fin de configurar una metáfora visual eh, que permite eh, uniendo un poco el lenguaje visual y el lenguaje de la sustentabilidad eh, generar una reflexión o un cuestionamiento sobre nuestra participación nuestra actitud nuestras ideas, nuestras emociones o sentimientos eh, con relación al tema de la sustentabilidad y el equilibrio ambiental.